Con motivo del Día Internacional de las Personas Sin Hogar, la Red Cohabita, que conforman la Delegación de Servicios Sociales, ADEAD, Cáritas, Cruz Roja y ProLiberta, ha conformado una semana llena de actividades para visibilizar esta problemática que supone el último eslabón de la exclusión social, el sin hogarismo. Eh, os invitamos a todos y a todas a poder acudir a diferentes conferencias, talleres, exposiciones fotográficas que tendrán en nuestra ciudad lugar del 19 al 26 de noviembre.